graban una bruja en Colombia. Las cámaras de seguridad de los diversos edificios y fábricas son los ojos que vigilan durante la noche, y aunque en su gran mayoría éstas sirven para estar alerta de intrusos o posibles peligros, los vigilantes no esperan ver lo que a continuación les mostraré. Es momento de que revisemos el archivo del día de hoy. <risa> video me fue enviado desde Indumil, Colombia, en donde la cámara de seguridad captó uno de los sucesos más extraños que hayan visto en las grabaciones. Aparentemente, lo que parece ser una mujer aparece de entre la oscuridad dando vuelta en la acera. Lo escalofriante es que parece que ésta va a gatas y con movimientos acelerados, como si se estuviera escapando de algo o apresurándose para no ser detectada. Las imágenes no son visibles a detalle, pero podemos notarle larga cabellera y quizá un vestido, por lo que este video es conocido como la bruja de Indumil. Más extraño aún es la parte final de este metraje, donde en la esquina inferior derecha, podemos ver a la misma mujer pero ahora, al parecer de pie. Veamos lentamente lo sucedido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay alguien de Colombia viendo este video que pueda platicarnos sobre este escalofriante video? Si es así, escríbanmelo en los comentarios. Aunque estoy seguro que a muchos de los presentes les quedará grabada en la mente la imagen de esta extraña mujer, que quizá pueda aparecer por las noches, mientras todos... Duermen. Los invito a que me sigan también en Spotify, ya tenemos podcast, este es original de la plataforma y se llama Misterios Nocturnos, mis investigaciones ahora las he estado haciendo precisamente para Spotify, así que ya pueden ir a Misterios Nocturnos, denle clic aquí como están viendo y vean, ya vamos cuatro capítulos, el primero es el de la Llorona, el segundo es el Santuario de los Chaneques, el siguiente es el Monje del Ex Convento de los Leones, en el que sigue es la Casa de las Brujas y el día de ayer se estrenó el Panteón Inglés de Hidalgo. Todos estos episodios son investigaciones que he estado realizando en lugares abandonados, en lugares donde aparecen fantasmas misteriosos en México. Así que se los recomiendo, compártanlo también con todas aquellas personas que les gustan las historias de terror, las leyendas, los misterios y mientras hacen alguna actividad pueden estar escuchando estos podcasts. Cada lunes sale un episodio nuevo y son muchos, muchos podcasts de investigación que he estado realizando Una eh, serie original de Spotify, así que se los recomiendo Vayan todos y escuchen Misterios Nocturnos, escríbame en los comentarios qué tal les pareció Estás a punto de entrar al escalofriante mundo de lo sobrenatural Lugares aterradores de México en busca de lo desconocido. Acompaña a Oxlack en cada recorrido paranormal. En esto que es: Misterios Nocturnos. Si tienes alguna evidencia paranormal en fotografía o video, envíamela a mi correo arroba, .com, o a mi número de WhatsApp 7226 472286.